Moria Kazan, no votaría a Marcelo Tinelli, no me convence. La conductora habló sobre el acercamiento político del conductor. Además, opinó sobre los expresidentes y reveló detalles de su vida sexual. Entérate, en la nota. Moria Kazan es una mujer que acostumbra a hablar de todos los temas y no deja pasar nada. Su lengua karateca la hace única y atractiva en el mundo televisivo. Sin ir más lejos, la conductora habló con Luis Novarecio en su ciclone y realizó llamativas declaraciones. En primer lugar, la diva se animó a opinar sobre el acercamiento político de Marcelo Tinelli. Al respecto advirtió, es un hombre de gran ambición, no le gusta perder a nada, y esta cosa de perder las elecciones de la AFA lo hirió mucho y va por una revancha. Y agregó convencida, me parece perfecto que si tiene vocación social él no le creo, no cumplió con una cosa que dijo un año y ya no le creo, no lo votaría a él, no me convence. A su vez, Moria analizó la situación actual del país y opinó sobre el gobierno de Mauricio Macri, a quien considera más astuto de lo que todo el mundo cree, pero te descoloca. Me parece que todo el mundo está hipnotizado por el cambio que hizo, un hipnotizador, hace exactamente lo contrario a lo que dice. Yo creo que él y su grupo están seguros que ganan. Gana más su maquinaria publicitaria que por otro lado, no es el político que tiene la caspa acá y la Ginebra Balls. Me parece que todo ese grupo es muy astuto, creo que su magnetismo está en que te dice todo lo contrario a lo que se está viendo, manifestó. Y sostuvo, Macri me parece que tiene toda la libido puesta en él, y hay mucha gente que lo va a votar aunque no pueda más, hay algo que pasa con él que es raro. Aunque no se le entiende cuando habla, no es de tilingo ni de nada, pero tiene algo que no le podés creer que diga una cosa y haga otra, es muy atrayente. Luego, la UAN se refirió a Cristina Kirchner, a quien apoyó en su mandato. Cuando yo la empecé a apoyar fue porque apoyaba al género, me gustaba cómo hablaba sin mirar y me invitó con Sofía y súper amorosa, tan dulce, la abrazó a Sofía. Y la gente me pareció que había una amalgama de sentimientos que creo que desde chiquita nunca vi como tanta alegría como ese día. Sobre la sexualidad. Por otra parte, Moria dio pie al tema sexo, que según ella es un aspecto fundamental en su vida y que nunca deja de lado. El sexo es muy importante, y la autosatisfacción también, yo estoy en una cita y digo me levanto y me voy a cohet a mí misma. Hace mucho que estoy sola, pero por elección y si tengo algo no lo muestro, es un karma. Tengo una libertad, la plena libertad cuando estás sola, me gusta mucho mi libertad, dijo con sinceridad. Además, explicó que no es tarea difícil seducirla ya que los hombres le entran por la simpatía y el humor. Y me tienen que acosar, acoso me estoy recibiendo a cortejo. Me encanta que me cortejen, el que me persigue me consigue, me persigue, me gusta un chabón, la paso bien y chau. Me llevo cada chasco, porque nunca pregunto el prontuario, aseguró. Por último, Moria reveló, no me gustan las mujeres, necesito ser como penetrada, con esos agujeros que tienen son un asco. Tenés un chico cerca de donde haces pipí y cagas, un asco. Platónico tengo, pero que no llega a cero erotismo. La adoro a Nacha, a la Borges.